Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, después de cazar un ciervo albino en la misma partida he encontrado dos gamos diamante, y sin más preámbulo comenzamos. Seguimos en Pokemareo, vamos a ir avanzando por lo alto del lago, a ver si encontramos algún animal, vamos a mirar en las orillas del lago, si siempre podemos encontrar algo, esta es una muy buena zona de, de gamos y algún ciervo, no vemos nada por aquí. Vamos a seguir mirando en el horizonte Nada, no vemos nada por aquí Allí tampoco Mira, allí tenemos un animal Vaya Un 5 media Un gamete bastante prometedor Vamos a acercarnos un poquito más Cogemos nuestro 30-06 la distancia Y apuntamos Y disparamos Abatido ha batido, y le hemos dado doble pulmón o corazón porque ha caído muerto fulminado venga perrete vente conmigo que vamos a, a recuperar el gamo vamos avanzando la verdad que esta partida este mapa promete antes un, un ciervo albino muy bonito que ya lo ya colgo el vídeo y ahora vamos a, a recoger nuestro nuestro gamo nivel 5 a ver qué puntuación nos, nos arroja parrete, a ver si lo puedo buscar desde aquí Venga, vamos campeón No, no encuentra, no encuentra Estamos muy lejos Escuchamos una, una llamada de apareamiento De un venado, un ciervo Pero no, no lo vemos en el horizonte Así que vamos a, a recoger nuestra llamada, Venga, perrete, vente Seguimos mirando por si encontráramos el ciervo Y poder hacer el lance ya estamos más cerquita Vamos avanzando ahí está aquí perrete Bueno, vamos a echar eliminado el dolor No vaya a ser que nos Que nos huela el ciervo O algún otro gamo que tengamos por la zona Miramos por el horizonte Pero no vemos nada Ya vemos ahí el, el gamo abatido Tiene una muy buena cuerna Y a ver que nos Que nos arroja Estamos llegando, despacito, andando sin correr mucho, y a ver qué puntuación nos arroja. Vamos a hacer una fotito, la verdad que tiene una cuerna, mira, parece un reno, qué cuerna más bonita tiene desde aquí, así que, a ver, otra con perrete, venga perrete, cosa muy bien, muy buena fotografía, y ahora sí vamos a, a recogerlo diamante, tenemos un diamante 264,90 ¿Qué palas tiene en forma de cesta más bonita disecamos nuestro animal y continuaremos con, con la caza aquí en Pukemareo ahora a poner el mapa veis aquí el lago de Pukemareo y continuamos con la caza hemos llegado al lago de la Ensenada de Moturangi, vamos a buscar gamos en esta zona mira tenemos uno un nivel 3, muy bonito, ahí tenemos otro Otro nivel 5 media Así que vamos a acercarnos, agachaditos, porque estamos muy largos Y a ver si conseguimos una distancia de unos 150 a 160 metros bueno, aparte quédate quieto, que si no me lo vas a espantar Vamos buscando uno, mira, se nos ha quedado el, el nivel 5 en nada, Así que tendremos que avanzar hasta que lo podamos ver Vamos a utilizar el nivel 3 como referencia Sabemos que el otro está un poquito más más cerca de la orilla del lago Unos 40 metros Todavía no lo vemos Vamos avanzando, agachaditos Nos impide ver la vegetación Puesto que hay una pequeñita vaguada Y a ver si lo localizamos Seguimos mirando, no lo localizamos Tenemos el nivel 3 a... ...como referencia... ...así que no vamos a acercar más por la orilla del lago... ...hasta que podamos ver al nivel 5... ...y hacer el lance... ...quisiera intentar un lance doble... ...a ver qué tal... ...qué tal me sale... ...llegamos... ...seguimos viendo... ...no nos... ...no nos deja ver la vegetación... ...tampoco quiero levantarme... ...así que vamos más por la orilla... ...vamos a ver si lo vemos... El nivel 3 sigue ahí como referencia Pues ya deberíamos ver a nuestro nivel 5 Vamos despacito avanzando si sí, Ahí vemos los cuernos Ahí lo vemos ya Vamos a acercarnos un poquito más Hasta conseguir una distancia óptima Que creamos conveniente Vaya perrete se nos ha puesto junto Vamos a decir que se tumbe me Venga perrete tumbate, No quiero que, que nos salga mal el lance ya vamos a una distancia 170 vamos acercándonos estamos camuflados por la por la vegetación no creo que nos que nos vea el aire va en otra dirección así que yo creo que ya estamos llegando a la distancia óptima poquito más despacito vamos a volver a mirar y si esto hacemos el lance Venga, sí, vamos a hacer el lance de aquí Calibramos el 30, 06 Marcamos el otro para intentar el lance doble Voy a recargar que solamente tengo dos, dos balas Ya tenemos cinco Marcamos, apuntamos y disparamos A batidos a uno y disparamos al otro Creo que empatan los dos El primero está muerto, el segundo He apuntado al corazón, no sé cómo habrá salido Pero vamos a, a recoger a nuestro animal Le hemos dicho a Perrete que busque Venga Perrete, busca Que antes no, no lo has encontrado La verdad que estamos a 150 metros Le va a costar un poquito, sigue sin encontrarla Pero bueno, vamos a acercarnos un poquito más Y cuando esté más cerca ya le diremos a, a Perrete que lo, que lo busque Viene ahí con nosotros, aunque está en activo pero no se aleja mucho Ya estamos más cerquita Vamos avanzando Ya vemos el contorno Venga ahora sí venga búscalo Ya sale perrete como, como un rayo Ya da el olor Y vamos a A correr a nosotros también un poquito A recuperar nuestro Nivel 5 Que hemos cazado aquí en el lago de Ensenada De moturangi ya vemos el contorno cian, qué cuerna también muy bonita, como el otro. Vamos a hacer una foto. A ver, desde otro ángulo, vamos a ver. No vamos, otro. voy a tumbar a ver. Nos tumbamos. Qué cuerna, qué palas y otra foto. Y ahora, pues sí, vamos a recoger nuestro animal. Diamante con 267,70 Un poquito más grande que el otro La verdad que una cuerda preciosa El gamo Así que vamos a disecarlo Y a recoger el, Al nivel 3 Es un nivel 3 pequeñito A ver que le decimos a, a Perrete que Que busque el rastro Ya sale Perrete Corriendo Buscándolo Vamos a ver la zona de impacto nos vamos a alojar un poquito a perrete que está... Que está abajo. Y ya llegamos aquí a la zona de impacto. Pero no veo mucho sangrado. O sea que no... El impacto no no ha debido ser muy bueno. Uy, perrete ya se aleja mucho. Eso quiere decir que el sangrado no es muy masivo. Efectivamente un sangrado bajo. No hemos impactado en órgano vital. Y eso que hemos apuntado a la, a la zona del corazón. Se conoce que vemos se nos habrá bajado un poco el disparo y habremos tocado solamente carne o, o el hueso seguimos corriendo ya no nos importa el ruido vamos a ver si podemos recuperar a nuestro bichejo y ya ves cómo se me ponen la, las pulsaciones por la carrera ya no nos la da perrete ya vemos que hay el contorno cian madre mía Estoy sofocado de correr eso que estoy sentado ya vemos aquí el animal Y efectivamente nah, Le hemos dado la zona al corazón Pero no ha no, no llevado corazón Hemos dado solamente carne Así que vamos a alojar a Perrete Y vamos a mirar por los prismáticos Si vemos algún otro animal Vemos allí por la orilla de enfrente No encontramos nada Vamos a bajar luego por la playa A ver Nada, seguimos sin ver nada por aquí seguimos sin ver nada nos acercamos un poquito voy a poner el mapa mientras tanto es la zona donde ha sido batido ¿Eh? no ha sido batido ahí vemos que está cazando antes de pavos y mira si sí, ahí vemos animales una hembra otra hembra un nivel 3 pero no voy a hacer ese lance nos encontramos en la sala de trofeos y vamos a, a colocar nuestros dos diamantes de gamo ponemos la edición, mira en estas dos paredes lo voy a poner ponemos uno aquí y ahora en el otro que tenemos parecido lo vamos a poner, damos una vueltecita por aquí que no podemos saltar por encima y aquí colocamos el, el segundo y ahora haremos una, una foto de conjunto a ver qué tal se nos queda con el ciervo albino ahí, vaya, no, no nos sale todo cuadrado, no, no voy a coger todo, pero bueno, a ver si puedo hacerlo, a ver una foto, bueno, no nos sale el ciervo, pues haremos una foto así, y eso es todo por hoy, si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, hasta la próxima.